Porque en no Hazte la Lista sabemos que la naturaleza es caprichosa y creativa a partes iguales. Hoy te contamos cuáles son los fenómenos naturales más desconcertantes del mundo. Puedes quitarte el gorro de aluminio de la cabeza, que lo que estás viendo no es ninguna invasión extraterrestre. Aunque el verdadero nombre de estos fantasmagóricos platillos volantes sea el de Alto Columbus Lenticularis, tú y yo podemos llamarlas por su mote, nubes lenticulares, y su formación tiene que ver más con la ciencia que con la ciencia ficción. Imagínate una gran masa de aire húmedo que circula a toda velocidad hasta que se topa con una montaña. Como no puede dar media vuelta y largarse por donde ha venido, deberá ascender por la ladera para llegar llegar a la cima y luego bajar por la otra parte para continuar su camino. Pero resulta que cuando sube se da cuenta de que unos metros más arriba la temperatura es mayor. En ese caso, y si hay los suficientes grados de más, la humedad de nuestra ráfaga se condensará tanto que terminará formando, como si de un sombrero japonés se tratara, una de estas fotogénicas nubes. Eso sí, si ves que de ellas desciende una de color verde que está succionando humanos, huye... Además de estar localizada en la cocina del director Skinner, la aurora boreal puede verse en los países que están en torno a los casquetes polares, como Islandia, Noruega o Canadá. Y aunque los vikingos creían que eran mensajes divinos que les enviaban las doncellas muertas, su explicación científica se encuentra a 149,6 millones de kilómetros en el sol porque la actividad en el interior de estas estrella es tan violenta que se refleja en su superficie, con explosiones en las que se liberan plasma y partículas solares, algo así como cuando estás friendo un huevo en una sartén y salta el aceite. Y este aceite, las partículas solares, deciden darse un paseo hasta llegar a la magnetosfera, una capa de la atmósfera encargada de proteger a nuestro planeta de la radiación solar. Total, que del contacto entre esta masa solar y los gases que conforman la magnetosfera, nacen las ráfagas verdes y azuladas más bonitas que pueden verse en el cielo terrestre. Dicen que todo el ser humano antes de morir ha de plantar un árbol, pero si quieres quedar como un pro de la crisis de los 30, no plantes un simple manzano, te presento al eucaliptus de glupta, también conocido como el árbol arcoiris. Al igual que cualquier otro árbol, estos eucaliptos también tienen su corteza marrón normal y corriente. Lo que pasa es que con el tiempo se va cayendo para terminar mostrando unas preciosas capas internas de color verde. Y a medida que envejecen, estas tiras van cambiando progresivamente de tonalidad cromática. Primero azul, luego púrpura, después naranja y por último granate, antes de caer otra vez y vuelta a empezar. Por eso si quieres sacarte el selfie más molón de todo Instagram, te coges un avión y te vas a una de las islas del sureste asiático en las que estos lisérgicos troncos suelen echar raíces. Nueva Guinea, Indonesia, Nueva Bretaña Sí, es un poco caro solo por un selfie, pero nadie dijo que ser un maestro de postureo no saliera barato. Si te encuentras disfrutando de un relajante paseo por el bosque y ves cómo de entre las nubes desciende un tornado de fuego con tintes apocalípticos, no creas que hay ningún ser supremo cabreado ahí arriba. Mejor llama a los bomberos porque la explicación es más terrenal de lo que piensas. Este peligroso fenómeno tiene su origen en los incendios forestales que se topan con fuertes corrientes de aire. Si estas ráfagas van de un lado para otro y tocan el fuego, podrían calentarse lo suficiente como para volverse más ligeras. Eso las haría ascender en una corriente vertical que arrastraría consigo las llamas hasta arriba y en definitiva crearía estos temibles y ardientes monstruos la última gran catástrofe fruto de un remolino de fuego fue durante 1923 en japón donde uno de estos de más de un kilómetro de alto acabó con la vida de 38 mil personas en un abrir y cerrar de ojos menos de 15 minutos los rollos de nieve son un poco más pacíficos que los remolinos de fuego, pero más raros de fotografiar que el jetty, y es que la receta para que lleguen a formarse estos simpáticos y a veces gigantescos donuts blancos requiere de unos ingredientes muy poco habituales en la naturaleza. Toma nota que esto es repostería del más alto nivel. Mira, primero hacemos una superficie de hielo, cuanto más deslizante e inclinada, mejor. Luego añadimos el componente estrella, un montón de nieve en punto de fusión, es decir, que es de suelta, húmeda y muy blandita. Y por último, solo nos queda revolverlo todo con unas cuantas ráfagas de viento que sean tan fuertes como para desplazar esta nieve suelta e ir amontonando la junta. Et ¡Voilà! Ya tenemos nuestro donut de nieve listo para salir del horno o del congelador. Como las primeras capas del rollo que serán las interiores son mucho más finas y débiles que las últimas, nuestra creación será hueca por dentro o en forma de espiral. Puede que no corran como Sain Bolt, pero hay que reconocerlo, unas rocas de más de 300 kilos que se mueven cientos de metros por sí solas no se ven todos los días, son las rocas deslizantes y su misterio ha alimentado todo tipo de leyendas urbanas, desde mensajes extraterrestres venidos de los confines del universo hasta espíritus de todo mundo y dimensión. Pero la solución al indescifrable enigma la encontraron James y Richard Morris en 2013. Estos primos investigadores se fueron a Racetrack Playa, un lago seco de Estados Unidos en el que este fenómeno sucede cada 2 por 3 Allí, tras llenarlo todo de rastreadores GPS y cámaras grabando en timelapse, dieron con la clave. Resulta que si en este lago seco llueva cántaros, se crean grandes charcos, que a muy bajas temperaturas se congelan creando placas de hielo. Y este hielo sería el trineo perfecto para que movidas por el viento, las rocas pudieran peregrinar cientos de metros más allá de su lugar inicial, dejando tras de sí y marcada en la tierra la estela de su lento pero increíble viaje. Ver a un surfista deslizándose por una ola de 4 metros de alto no es un espectáculo lo suficientemente memorable hasta que te das cuenta de algo, está en mitad de un río y encima lo hace cuesta arriba. Pero vamos a ver, ¿esto, esto es un fake? Pues si conoces a los Macareos, sabrás que The Fake no tiene nada. Un Macareo es una ola que nace de una interacción entre el mar y una desembocadura fluvial y que es capaz de surcar decenas de kilómetros río arriba. Eso sí, para que este milagro suceda tienen que darse varias condiciones casi imposibles. Lo primero es que el contraste entre la profundidad del río y del mar tiene que ser la mayor posible. Además, tiene que haber un delta en forma de embudo que concentre el agua marina y la arrastre con energía hasta el principio del río y luego el mar debe estar muy agitado, revuelto y en pleamar. Vamos, que su marea esté en su momento más alto. Total, que si agitamos este cóctel hidrográfico, tenemos como resultado una pared de agua tan bonita y surfeable como la de Tiang en China, de 9 metros de alto y que puede avanzar a 40 km por hora. Hay un lugar en el que para contemplar un espectacular manto de estrellas no tienes que mirar hacia arriba, sino hacia abajo. Bienvenido a la deshabitada playa de Bad en las Islas Maldivas. Rebautizada como Mar de Estrellas, en este precioso rincón del planeta bañado por el océano Índico, tiene lugar un efecto conocido como bioluminiscencia. O lo que es lo mismo, la capacidad que tienen algunos organismos de emitir luz por sí solos. En el caso de Bad semejante obra de arte está firmada por unos seres fascinantes, los fitoplacton, microbios marinos de origen vegetal que, al entrar en contacto con el oxígeno del agua marina, reaccionan emitiendo fotones y estos a su vez, luz. De esta forma, estas microscópicas luciérnagas acuáticas terminan por regalarnos un espectáculo digno de una peli de Disney. Visto desde el aire, parece el ombligo del mundo. Es el gran agujero azul, un círculo casi perfecto que parece trazado con compás, que se encuentra a 100 kilómetros de la costa de Belice en el mar Caribe. Según cuentan los científicos, en la era glacial, este desagüe de unos 300 metros de ancho y 123 de profundidad era la entrada a un conjunto de intrincadas cuevas de piedra caliza, pero hace unos 12.000 años el nivel del mar empezó a subir sin parar y sus grutas quedaron definitivamente sepultadas bajo mar y aunque sus aguas son anóxicas, tienen muy poco oxígeno, la riqueza biológica de este enorme agujero negro sigue siendo fascinante, siendo hábitat natural de un montón de especies de peces, esponjas y corales únicas en el mundo entero. Normal que año tras año cientos de biólogos e investigadores viajen hasta allí y se enfunden el traje de buzo para descubrir todos sus secretos. Como ves, que la naturaleza sea caprichosa es como si vas al peluquero y le pides que experimente. El resultado puede ser un increíble corte que armonice con tus facciones o algo a medio camino entre lo bizarro y lo inexplicable.